Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Referentes. Nosotros, por supuesto, con toda la alegría de llegar hasta sus hogares, saludando a los nueve departamentos y también al exterior del país que nos sintoniza a través de las redes sociales. Más adelante les estaremos dando también cuáles son los links y las plataformas en las cuales nos puede ver 24 horas de programación de nuestro canal. Hoy en Referentes tenemos un invitado que con su música y su trayectoria deja un legado. En lo que son los sonidos, la armonía para el disfrute y el goce del ser humano Veamos de quién se trata Está con nosotros Sergio Prudencio Nació en La Paz, Bolivia el 13 de noviembre de 1955 Licenciado en Música, Estudios Completos de Composición y Dirección de Orquesta Y lo tenemos en nuestros estudios. ¿Cómo estás, Sergio? Buenas noches, bienvenido. Oscar, un placer. Muchísimas gracias por la invitación. Encantado de estar en Reflejo, en el, referentes. El gusto es nuestro, querido Sergio, para que estés en este programa, pero también la sociedad quiere conocer eh, todo lo que es la vida de Sergio Prudencio y a continuación vamos a presentar sus orígenes. Compositor, director de orquesta, teórico e investigador docente, gestor cultural y poeta. Su labor musical está indiscutiblemente ligada a la Orquesta Experimental de Instrumentos Nativos, OEIN, en su calidad de fundador y director en Mérito, para la cual compuso 16 obras, además de música para cine. En 1984, trabajó con la productora Ucamau, entre otros. Ganó el segundo premio en el concurso municipal de literatura Franz Tamayo en la gestión 2021 con el poemario Palabras Resguardada. Fue becario de la Fundación Guggenheim, presidente de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia y viceministro de Interculturalidad y actualmente se llevó el premio a la mejor música por la película Utama en el Festival de Cine en Málaga. Bueno, hemos intentado resumir un poquito de la gran trayectoria que tiene Sergio Prudencio y aquí nos sentimos nosotros muy felices esta noche de tenerlo como invitado. Sergio, vamos a retroceder un poquito más para llegar también a lo que acabamos de mostrar. ¿Cómo eras de niño? Bueno, era un niño muy inquieto en el sentido de muy atento al entorno, ahora que lo puedo ver retrospectivamente. Me interesaba el mundo, me interesaba ver lo que pasaba... En, en, ...en el mundo exterior, en el barrio, en la calle, en el parque... ...desde luego en la familia. ¿Dónde vivías? Yo vivía en Sopocachi, ¿Sopocachi? yo nací en Sopocachi... ...y viví mi primera infancia en Sopocachi... ...en el Ecuador, esquina Fernando Guachalla... Claro. ...más Sopocachi imposible. <risa> o sea, muy de, de la zona, sí, ¿no? además sí. un barrio hermoso... ...y en esa época... En esa época era el, claro. el barrio residencial por excelencia... Claro. ...en la ciudad de La Paz... ...y eso lo tengo marcado profundamente en el alma... ...cuando paso por Sopocachi... Bien. Restituyo esa memoria fabulosa de la infancia. ¿Te acuerdas alguna anécdota de tu barrio? Me acuerdo ver a mis hermanos tomando el colectivo para ir al colegio. Yo soy el cuarto de cinco. Ya. Cuando yo todavía no iba al colegio, me sentaba en la ventana de la esquina... ...para ver cómo ellos tomaban sí. el, el colectivo. <risa> y estaban ahí con otros compañeros de ellos, el colegio... ...y un perro que ellos tenían... Estoy con esa imagen muy fuertemente <risa> grabada en la memoria, sí. ¡Qué lindo! Sí. ¿Cómo eras de niño? ¿Travieso? Era, era inquieto más que... Sí, creo que era travieso, era travieso, sí. ¿Qué decían tus papás? Sí. Más que mis papás, mis profesores. Ah. ¿sí? sí, mis profesores me tenían como... como que fichado. Pero esa es la esencia, ¿no? Del músico. Del, sí, sí, yo creo que del, del artista, Revene ¿no? Que del pues, artista. He sido travieso, pero nunca he sido irrespetuoso, claro. ¿no? y creo que esa, esa irreverencia que la tenía en la escuela, en el colegio la he tenido en el mundo, en la vida a través de la música, del arte y de mis posicionamientos siempre ¿De niño qué música escuchabas? De niño yo escuchaba la música que mi madre tocaba porque mi madre tocaba el acordeón yo, ah, yo vengo lindo. de una cuna musical y mi madre tocaba el acordeón había aprendido a tocar en Alemania donde ella vivía yeah. y a cierta hora cuando los hermanos peleábamos Al 5 o 6 de la tarde Mi madre nos conjuraba a todos con el acordeón Y nos hacía sentar y nos hacía cantar Y nos hacía vivir la música Recuerdo bien esas canciones tirolesas que cantaba Pero también tocaba música nacional Entonces tengo ese recuerdo muy fuertemente implantado ¿Ese fue el primer contacto que tuviste Abs con Absolutamente, con la música, con la música? Pero en paralelo un recuerdo muy fuerte que tengo Es Doña Juanacha la cocinera, la, la señora que trabajaba con nosotros y su radio, donde sintonizaba unas extrañísimas músicas, ahora entiendo Muy que eran ahora entiendo que eran moseñadas, ¿no? Ah, y esa tampoco, eh, ese también es un recuerdo que me marcó muchísimo, no, esas mira. dos vertientes en ah, medio de la las mamá. cuales en medio de las cuales he desarrollado mi propia música. Mira. ¿Y cuál es tu primer contacto con, con los instrumentos? ...con los instrumentos musicales sí. en general... ...mi madre con el acordeón, el acordeón... ...y mi padre que compraba instrumentos musicales... ...casi compulsivamente... ...entonces compró... Un, ...habían unas flautas de plata... ...compró wow. un violín... compraba una guitarra... ...que es la guitarra con la que todos estudiamos... Eh, ...guitarra todos mis hermanos... ...traía profesores... ...de manera que había un fuerte estímulo... ...por la música en mi, en mi familia... Qué ...tanto bien. por mi madre como por mi padre... ...y desde luego mis hermanos mayores... ...que debo reconocer fueron mis primeros maestros. No solo en música, pero también en música. Claro, ¿no? También al, al hermano menor siempre van sí, sí, guiándolo sí. por esa línea, ¿no? Claro, yo recuerdo el, la libertad que sentí el día que yo aprendí a afinar la guitarra. Porque dependía de mis hermanos que tengan la caridad, mis hermanos mayores que tengan la caridad de afinarme la guitarra. Hasta el día que yo dije, yo puedo hacer esto. Aprendí claro. y sentí que era libre. Claro. Me comentabas que eras un poquito travieso, decías en clases, me imagino que en música eras el mejor alumno, ¿no? Por la escuela por desde casa. Sí, sí. Pero, ¿y cómo eras en las otras materias, Sergio? Pues yo tenía en general un buen desempeño, con, ah, con poco bien. esfuerzo, pero tenía un buen desempeño. Nunca perdí el año, una vez fui a desquite solamente, con un <ríe> profesor al quien le agradezco hasta ahora, don Mario Frías, que es una gran personalidad en la academia, en la universidad, como un un hombre de la lingüística, eh, en general tenía un buen desempeño eh, académico cuando me lo proponía. ¿no? no me... Claro. Entonces, ¿En tu juventud fuiste rebelde? Sí, sí, yo fui rebelde desde, desde la infancia, <risa> eh, de hecho yo fui asmático de niño, entonces me restituí de, esas, de esa condición yeah. en base a una gran voluntad y eso entrañaba una rebeldía contra ciertas estructuras familiares, ¿no? Wow. Pero además yo crecí en la, en la dictadura, básicamente. Uy, ¿no? época entonces época bastante complicada. Yo, yo me crecí, yo, yo me hice adulto entre... ...los movimientos de izquierda y el hipismo, ¿no? los movimientos internacionales... ...contra la guerra del Vietnam, uh -huh. eh, el, la muerte del Che Guevara... ...que me marcó profundamente, yo tenía 12 años cuando lo mataron... ...en fin, nací en un en una, en caldo de cultivo social, eh, tanto local como internacional, claro. rebelde... Sin duda, y creo ¿eh? que nunca he dejado de, de serlo ¿Y la música era un camino para ti, Desde para luego, tu familia, claro para dejar sí. de un poquito de lado la realidad que vivía el, el país? Al contrario, para profundizarla Yo también soy hijo de la canción de protesta que se llamaba en esa época no yeah. Entonces... Yo escuchaba y reproducía la música de Daniel Biglietti, de Violeta Parra, del, del boom del folclore argentino, eh, de Alfredo Domínguez. Alfredo Domínguez era para mí un, un gran paradigma, ¿no? Y todo, toda esa tendencia era de música socialmente comprometida, más allá de claro. que fuera protesta. Había un compromiso social de la música en el cual yo me sentí identificado inmediatamente. Sobre todo patriótico, además, ¿no? Sí, Sin sí, duda. sobre bueno, todo de... anti... anti Dictadura, claro, era, un, claro, era un tema claro. libertario, básicamente. ¿no? ¿No? Sergio, de todas esas canciones de protestas y de todo ese background que ibas recogiendo vos de acuerdo a la realidad que se vivía, eh, ¿qué estrofa recuerdas alguna que te haya marcado? Así que digas esta canción en la que creo que es pertinente para hablar de la historia de la dictadura en el país. Eh, creo que varias, pero ahorita con la pregunta encañonada se me viene a desalambrar. De, yeah. ...de Daniel Biglietti. ¿Qué que, dice la? A desalambrar, de... a desalambrar... ...que la tierra es mía... ...de Pedro y, y José... ...es una canción que reivindica la propiedad de la tierra... ...para sí. los campesinos, ¿no? Claro. Eh, que escuchábamos con, en el grupo de adolescentes... ...en el colegio, todo, todo claro. lo que él producía... ...que nos parecía extraordinario en ese sentido... ...Duerme, duerme, negrito... ...que uh -huh. luego es una canción que la universalizó Mercedes Sosa, ¿no? Claro. Y en Bolivia Benjo Cruz, que fue un guerrillero muerto en Teobonte, ¿no? Eh, que tenía en la guitarra una un arma como él mismo decía y las canciones de él, hay un niño en la calle, por ejemplo, no se me olvida nunca, ¿no? Claro. Sergio, bueno, con todo lo que nos estás comentando, mmm, todos esos elementos son pues parte ya de, de la historia y me imagino que en algún momento se traducen también en alguna composición. ¿Te acuerdas cuando has comenzado ya a escribir música? Sí. a componer más que escribir claro. música. Mi primera canción fue al Che Guevara, Ah, mira. el año 67, yo tenía 12 años, no había cumplido 12 años y fue tal la impresión que me salió una canción que se llama llamaba Niancawasú ah mira sí. y que la cantaba todo mi curso junto conmigo en, ah, en o un, sea, co en no un colegio se quedó en el papel no para no ti, no no lo, no era, yo, yo era el cantor oficial de mi curso y, <ríe> Qué lindo. y todo el curso me seguía cantando ya. Ah, yeah. y otra canción que yo compuse en esa misma época que se llamaba déjennos dirigida desde luego al imperialismo yanqui, como claro. no podía ser de otra manera. <risa> y que todo mi curso cantaba en plena dictadura de Banzer, junto conmigo, era todo muy divertido. ¿Recuerdas muy... un poquito la canción? Dejennos para siempre, dejennos bueno. <risas> qué lindo. Sí, sí. Oye, qué bien, Miraco es que estoy ese... seguro que los que me ven de mi curso ahorita lo recordarían. Con claro, seguridad. sin sí. duda, sin duda. Más que lindos recuerdos y qué bueno que los compartas con nosotros porque ese es el objetivo de este programa, que podamos conocer un poquito más allá ya de la persona y el Sergio Prudencio con esa trayectoria. Sí, si sí. No, me estamos a Hablar de cosas que no hablaría, <risas> pero aquí estoy. <risas> qué bien, qué bien, Sergio. Eh, a ver. Nosotros hablamos un poquito, me voy a salir del guión, eh, cuando los niños o las nuevas generaciones dicen quiero ser músico, quiero ser cantante, artista, lo primero que vienen son los padres un poquito a decirle, bueno, en Bolivia no te va a ir tan bien, ¿no? Ahí es la realidad, ¿no? Pero en tu caso, tus papás te impulsaron a, a seguir adelante, a continuar. Absolutamente con esto? sí. Y bueno, conozco ingenieros que no tienen trabajo. O sea, sí, aquí sí. Nadie, nadie tiene asegurado eso, ¿no? Muy cierto. Entonces, eh, el, cuando hay una vocación, hay que seguirla simplemente, ¿no? La, la música, el arte, más que un medio de vida, yo siempre digo, es una forma de vivir, ¿no? Entonces, yo he sido consecuente con, con, esa, con esa vocación, ¿no? Eh, tuve la suerte de que mis padres me apoyaran incondicionalmente siempre en la música, desde el estímulo primario en la infancia, hasta cuando empecé a componer, después de componer estas canciones que acabo de referir en la infancia, realmente, a tiempo de salir bachiller, compuse una misa, uh -huh. muy al influjo de la misa criolla de Ariel Ramírez. ¿no? Compuse una misa y ya, la hice ya. interpretar, invité a solistas muy prestigiosos en ese momento. ¿Cuántos años tenías? 17 años. 17. ¿Ya estabas manejando? Sí, sí, ya... sí. Ya se llamaba Misa y Paz, se llamó esa composición. ...que luego la quemé, la hice con un amigo Martín Cariaga Osorio... ...a quien recuerdo y saludo muy afectuosamente... Eh, ...entonces era, era obvio que yo tenía que ser músico... ...sin embargo yo di el examen de ingreso a la universidad... ...se daba examen de ingreso para estudiar antropología... ...yo quería ser antropólogo claro. cultural... claro ...y entre medios eh, el destino se impuso... ...apareció en la Universidad Católica con un taller de música... ...la figura muy fuerte de Carlos Rosso... Y eso me llevó claro. a que estudiara música en la Universidad Católica Directamente saliendo bachiller entré a la... Ya sabías lo que quería hacer Absolutamente, Absolutamente. Sí, sí. Ya. Además con toda esa, con tus primeros pininos, por así decirlo Ya tenías muy bien un criterio formado respecto sí, sí, a la sí, música sí, sí. ¿no? Eh, ¿Cómo describirías la música que tú sueles crear? Eh, como una música que procede de procesos eh, espirituales básicamente de mucha conexión con la naturaleza, con la geografía y con mi propia esencia individual, personal. Es decir, creo que es música que representa en ese sentido de manera muy genuina los procesos que, que, que vivo interiormente eh, en el sentido individual, pero también en la interioridad de la, del, del país, de la sociedad, de la geografía también. Soy muy telúrico en ese sentido. Sergio, eh, así como tus papás y tus hermanos fueron transmitiéndose de generación en generación este amor por la música, ¿tú les transmitiste a tus hijos? A ¿Alguno de ellos? Sí, sí, a, a todos realmente. Y creo que todos tocan o han tocado un instrumento, sí. unos más que otros. Tienes eh, cinco hijos, ¿verdad? Tengo cinco Igual hijos. Igual que cinco hermanos. Cinco hermanos, tú, cinco hijos, cinco. sí. Sí. Ajá, entonces todos ellos, eh, eh, ninguno ha seguido la música como práctica pero todos tocan o han tocado un instrumento musical o están en el arte, tengo un hijo fotógrafo que también es claro. dibujante tengo una hija que hace audiovisual eh, muy enfocado en la vida silvestre pero con, con gran virtud artística tengo una hija que está haciendo una maestría en arquitecturas efímeras que es una visión profundamente artística mi hijo mayor hace fotografía y trabaja en madera artísticamente. Mi hijo menor es ingeniero y, a su manera, también es un gran artista, toca guitarra eléctrica. No sé cómo, no sé cuándo aprendió, pero ahí está. Pero les das en todo caso. Habla. En todo caso, hay, hay una puntualización aquí importante, ¿no? nunca he forzado a mis hijos a seguir mi, mi, mi, mi vida, mi pat, mis patrones de vida, ¿no? O sea, les he dado la oportunidad, pero es más, yo cuando ellos eran adolescentes tenía mucho recelo de que vayan a conciertos míos, tenía terror a que recordaran que el papá nos obligaba a ir, eso nunca he hecho, por suerte, ninguno de ellos podrá decir que iban a mis conciertos obligadamente. Obligado, Bueno, yo le decía detrás de cámara a... Sergio le preguntaba de los hijos y pues eh, Fernanda fue mi compañera el primer semestre, creo, Fernanda Prudencio, y, y le decía, pero era una, una señorita pues sumamente creativa, se, se notaba leguas, y, y bueno, y me imagino por lo que nos estás contando todos tus hijos igual en, en esa línea, no de, de ver una persona y directamente vos ya te das cuenta que tienes una figura o tienes esa esencia que, que, que lo han demostrado todos tus hijos. Sí, cada uno de ellos es... Un universo maravilloso, es un regalo de Dios, de la vida, precisamente porque cada uno es lo que es, ¿no? Sí. En su individualidad, y me despierta eso, un amor infinito. No, yo estoy muy seguro que se sienten, se sienten orgullosos de, de que tú seas su padre. Yo, es que ellos sean <risa> mis hijos, al <risa> contrario. Ahí en la pantalla tenemos las imágenes de tus hijos. A ver, cuéntanos eh, los nombres, por favor, bueno, las edades. De izquierda a derecha está Ignacio. Ya... Yeah. ...que tiene ahorita 34 años... ...está Fernanda que tiene 35... ...estoy yo cuando tenía... ...no sé, creo que 20... <risa> ...está Sebastián... ...que es mi hijo mayor... ...que tiene actualmente 38 años... ...Gabriela que tiene 25... ...y Leonardo que está ahí... ...muy chiquín, chiquilín... Eh, ...que actualmente tiene 23 años... Uh -huh. ...ahí están mis hijos hermosos... ...toda la familia... ...no... ...qué lindo... ...esta fotografía... Y que estoy seguro mucha gente está ahí conociendo un poquito más de la vida de Sergio Prudencio. Sí, muy orgulloso de ello, Oscar. Claro, sin duda, sin duda. Bueno, mira, hay otra imagen también que otra tenemos. Otra imagen cuando Ignacio salió bachiller. lo acompañamos ahí con todos sus hermanos. Están ahí todavía Gabriela y Leonardo, muy niños. Fernanda debió ser en el momento en que la conociste en claro. esa foto, cuando sí, estaba sí, en la, me la universidad. Recuerde, sí, sí, hace mucho recuerdo en la universidad, ¿no? Le va a mandar saludos, por favor, y aprovechamos porque me imagino que le vamos a mandar el link y un gran saludo. ¿Dónde está ella? Está en Inglaterra, en ella tierra. vive en Bristol, Qué bien. trabaja en una productora audiovisual de, de Vida Silvestre. Sí, le gustaba mucho el audiovisual, o sea, sí, a nosotros éramos sí. más el periodismo. Sí, <risa> ella fue consecuente con eso, el audiovisual y la Vida Silvestre. Claro, muy importante, ¿no? Ahora, Sergio, hablemos un poquito de la orquesta experimental Instrumentos Nativos. Eh, me imagino que igual, ¿no? Estar acá en el occidente ayuda también a que puedas conocer una gran variedad de instrumentos que tal vez en el resto de otro país sí tienen otros instrumentos pero aquí es pues particularmente la música andina te da un te da también ese cierto sabor para que tú puedas explayarte sí. un poquito más sí pero no tan automáticamente como parece no yo hice eso eh, reivindicando ciertas uh, eh, ...ciertas injusticias, ciertas discriminaciones... ...el mundo indígena en este sí. país ha sido siempre muy discriminado... ...también el altiplánico aún con toda su fuerza... ¿no? ...de manera que cuando yo empecé a trabajar con los instrumentos nativos... ...en realidad venía al, con una idea que estaba a contramano... ...de mi formación académica universitaria... Claro. ...donde no había visto jamás un instrumento nativo pero sí había aprendido los rigores de, la, de, de los estudios musicales, ¿no? entonces esa propuesta que me marcó la vida, hay un punto en el que era muy difícil separar la orquesta de mí o separarme a mí de la orquesta, eso por suerte ya se ha dado, pero es el proyecto que me ha dado identidad, me ha dado pertenencia, me ha dado proyección, me ha dado sentido, y creo yo, en correspondencia, haberle dado también lo mismo... Notoriedad a otras también... Entes. ¿Perdón? Notoriedad también. Desde luego también notoriedad, por supuesto que sí, que la, que la reconozco, la agradezco, pero que ha sido producto de una propuesta... Muy concreta, es decir, de una interculturalidad, de una descolonización, claro. cuando nadie hablaba de interculturalidad o descolonización realmente, ¿no? Este es un proyecto esencialmente eh, enmarcado en esos dos conceptos que hoy día son constitucionales y forman parte de la agenda política oficial, etcétera, sí. pero que hace 42 uh -huh. años en absoluto, ¿no? Bueno, pero también no solamente este es tu trabajo en el ámbito musical, cultural, aportando también a nuestro país, pero tenemos unas imágenes nosotros que queremos compartir contigo uh -huh. en distintas producciones, la más reciente, la última, donde usted ganó el premio Viznaga de Plata en el Festival de Málaga. Veamos, por favor, el momento de esa premiación. ¡Noche! Buenas noches, Málaga, qué maravilla. Buenas noches, celebrando. ¿Cómo estamos? Buenas noches, Belén. Buenas noches, Salva. La primera viznaga de la selección oficial, como ya hemos dicho, a la mejor música. Mira tú qué suerte, la música, la música, esa que sana y que ojalá sirviera para mansar a la fiera. En especial a las que. a las que invaden, a las que destrozan la vida de los demás, pero Lo que nadie muy... entrega ya esa viznaga de plata, a la mejor música, Venga. que es para. Sergio Prudencio por Utama. Recogen premio los productores Santiago Loaiza, Federico Moreira y Marco Loaiza. Bueno, este, seguro Sergio estaba muy contento con este premio. Este, estamos re felices de este festival, la verdad que pasamos bárbaro con, con, y se corona con esta celebración. Queremos también decir que no solo Sergio es compositor de la película, sino también este, eh, Fernando Cabrera y Ludmila Carpio. Así que muchas gracias y pa, estamos re felices y le agradecemos mucho. ¡Viva el cine! Muchas gracias. Y obviamente producciones bolivianas con profesionales que van acotando no solamente el tema de dirección cinematográfica, sino también el aporte que tú has dado a esa película y que obviamente ahí están los frutos. Si tú hubieras estado ahí, ¿qué le hubieras dicho a la gente? ¿A quién hubieras agradecido? Me hubiera costado hablar, hubiera estado realmente emocionado, seguramente, pero hubiera agradecido en rigor a Alejandro Loaiza, el director, claro. que me convocó. Es un director muy joven. Sí, sí, sí. Me siento muy halagado de que un joven, un joven que está iniciando, haciendo sus primeras armas en el cine, me, me haya convocado. ¿no? Porque no solo me ha convocado, sino me ha desafiado a hacer una propuesta sonora que diera respuesta a las múltiples necesidades que planteaba su película ¿no? y en ese sentido creo que a él le agradezco siempre, desde luego a todo el equipo que lo ha acompañado, a los músicos que han trabajado conmigo, a Gustavo Navarre que, eh, del estudio Cantus con quien hemos hecho la edición de la música acá. Creo que básicamente en una circunstancia así uno agradece, agradece a la vida, agradece a Dios, a la familia. Y qué bien, ¿no? Que en el extranjero. Sí, sí, bueno, viene muy como bien. Boliviano. Un mimo así de vez claro. en cuando, claro, que uno recibe con alegría y, y se potencia y se estimula. Estoy muy, muy encantado por la situación, Oscar. Claro, y, y en el yéndonos ya al corte comercial, en un audiovisual, pues, una de las piezas importantes o elementos que tiene el audiovisual es la música, que sin duda va a permitirte transmitir mucho más esas sensaciones que estás viendo en imagen y también en el diálogo. Entonces, ha sido un gran aporte para la película y que ha sido reflejado también en este premio. Sí, yo siempre digo que la música es la emoción del cine. ¿no? Eh, y lo digo porque he tenido una relación generalmente conflictiva en, en mi producción para cine, no ha sido fácil no siempre he quedado conforme seguramente los directores tampoco han quedado conformes, <ríe> creo, pero creo. Eh, es, es eso, es la emoción es la... eres exigente un poquito, ¿no? sí, sí, creo que sí. Muy creo que sí. <ríe> bueno, pero eso hace que tengamos a un Sergio Prudencio a quien destacamos en ese ámbito, nos vamos a ir a una pausa comercial, porque al volver estaremos revisando también otros sectores de nuestro programa, referentes Aquí en Avia la Televisión Y volvemos con mucho más Está con nosotros Sergio Prudencio Gracias por acompañarnos en Referentes Nosotros continuamos con más de este sábado por la noche 2 de abril, que rápido pasa... El tiempo que rápido pasa también, los meses de este año. Y en este sector, querido Sergio, eh, hemos puesto tu fotografía en las redes sociales y la gente va preguntando un poquito. Sobre todo en el horario que estamos transmitiendo en directo este programa, comienzan a escribir mucho más. Pero antes, en la hermenéutica es que si no te gustara responder una pregunta, tomas un sorbito. ¿Te parece? Muy bien. ¿Por qué brindamos? Por Utama. Por Utama. Creo que ahora es el momento. Por Salve. Utama. ¿Sí? Los vinitos que llegan de Tarija Productores bolivianos también Uf, yo soy Sin duda. grande Animador el vino? del vino boliviano Ah, qué bien, qué bien Vamos entonces, ahora sí, con las preguntas Por favor A ver, desde Cochabamba te mandan un saludo Elsa Sandoval Agradece y felicita el programa Gracias Elsa por sintonizarnos todos los sábados en la noche ¿Cuál crees que es el peor género musical, estimado Sergio? No creo que haya uno peor Digamos, creo, yo creo en la universalidad de la música en cuanto a que todas sus manifestaciones tienen un lugar, se han generado en algún proceso social que los justifica y los eh, explica. Y en ese sentido no creo en la superioridad de una música sobre otra, como no creo en la superioridad de una cultura sobre otra. Pero me imagino que algún género que has escuchado has dicho, uy... Tengo mis preferencias, desde <risa> luego, como a cualquiera, ver, ¿no? A ver, Sergio... ¿No? Es decir, tengo mis preferencias en cuanto a, a música, pero... <risa> Hay cosas que me resultan más intolerantes actualmente que, que otras. ¿no? ¿Cómo cuáles? Bueno, el, eh, el reggaetón me cuesta, la sí, verdad. Sí, sí, No solamente por los sonoros, sino por... ...por lo literario, ¿no? Ah, lo, claro. lo que no, se uy, dice Ahí sí es, tenemos... Ahí, es, ahí eh, coincidimos ahí es muchísimo, complicado, ¿no? ¿no? Sí, sí. Sí, claro. eso le sirve como respuesta a la señora Sandoval. <ríe> a Elsa Sandoval. Sergio, te mando un abrazo desde Santa Cruz. Gracias a Santa Cruz, que... ...el departamento que también tenemos muchísima audiencia. Estamos felices de llegar a través de nuestra señal de Avia Yala Televisión. Dice, mi pregunta es... ...¿cuál es la me melodía del amor... La podría tararear Marta Ruiz. La melodía del amor. Eh. <risa> salud, salud. Pero te cuento que yo soy un poquito incisivo. ¿Cómo es serio? ¿Eres enamoradizo? Bueno, estoy enamorado. Eso sí. Puedo duda, obviamente. Y. Eh. Sí, creo que es un componente fundamental de la vida, un factor de estimulación. Y, y claro, tengo músicas, desde luego, asociadas a, al, al romance, a lo romántico, que, que me guardo en reserva. Ah, mira, muy bien. Otra pregunta de nuestra audiencia dice, ¿Le ha dedicado alguna composición a alguien? Ruth Fuentes de La Paz. Gracias, Ruth. Sí, he dedicado eh, composiciones mías eh, a, a algunas personalidades cercanas a, a afectos o, o personalidades que, que admiro por ejemplo mi obra Cantos de Piedra la he dedicado a, a Coriuna Jaronian y, y Graciela Parasquivaidis dos compositores emblemáticos de, del Uruguay eh, la última composición que he hecho se llama Tagpacha que es para piano solo la he dedicado a Mariana Landia que es una pianista boliviana de Tarija dicho sea de paso ah, extraordinaria intérprete entonces, no regularmente, pero sí he hecho dedicatorias, ¿no? A la memoria del Che he hecho una composición que se llama eh, A la sombra de la higuera, una obra para percusión sola que se estrenó en Suiza el año 97, por dar algunos ejemplos. Anita Lloroa de La Paz nos manda un saludo a toda la producción y al canal. Gracias, Anita, por sintonizarnos. Ya estamos a las 19 horas. Dice que ella ve el repris, pero 19 horas todos los sábados en vivo y en directo. Gracias, Anita. Pregunta: ¿Cuando eras joven, cómo enamorabas a las señoritas? ¿Con Me música? Me gustaba. Sí, con música. La guitarra era mi gran aliada, efectivamente. Ayudaba mucho el saber cantar, el tener. La, la virtud de la trova, digamos, no facilitaba facilitaba las cosas. Te ayudaba pero, un poquito más. Sí, pero no era el más hábil, era bastante torpe, <risa> me, me costaba ser Qué sinceridad. Sí. Salud por el amor también. Salud por ¿no? el amor, claro que sí. Salud, pero, ¿no? salud. A ver, si pudieras regresar el tiempo, wow, qué pregunta, ¿qué etapa de tu vida elegirías? Dice, Mauricio López de La Paz. La universidad. Sin duda. Sin dudar. Para mí, la universidad fueron cuatro o cinco años de revelación cotidiana. Le agradezco a Carlos Rosso, Alberto Villalpando, principalmente, por haber propiciado esa intensidad académica en la Universidad Católica entre los años 74 y 78. Cada día era descubrir algo. Además, no solo ellos, sino que trajeron profesores de la talla de. Blanca Wittüchter, eh, Luis Espinal, claro. profesores de Polonia, de Alemania, que nos daban una cantidad de estimulación muy fuerte. Sí. Entonces, yo me nutría y fue un paréntesis en, en mis pulsiones políticas que me permitió formarme muy bien académicamente y ese, esa es la época de la vida que me gustaría volver si fuera el caso. Interesante, ¿no? Además, la Casa de Estudios como la Universidad Católica, lo que tú decías, refleja aquello, ¿no? Los docentes, eh, el mismo ambiente entre amigos, compañeros, como te decía, ¿no? La conoces tú, eh, eso no es tu hija, decía, sí, sí, porque sí, sí. tenemos ahí, pese a que no, no llevábamos eh, muchos años pasando clases, pero sí un semestre siempre u otros, en cada semestre tenemos ciertas amistades, ciertas experiencias. Además, honrando la memoria de, de Monseñor Genaro Prata, yeah. que fue el fundador de la universidad, Así es. y no solamente eso, fue quien apostó al, a, al taller de música, ¿no? Es decir, nos apoyó incondicionalmente en tiempos en que la universidad estaba cerrada, hay que recordar. Claro. Yo estuve en el Coro de la Católica, le conté ah, este, pero de ahí por la olla... Yo dirigí el Coro de la Católica, pero seguramente cuando está, usted estaba naciendo. Claro. Salud, salud también por, salud, por nuestra Casa de Estudios. Eh, por la Católica. Sí. Muchas gracias. Continuamos con más. Eh, si tuvieras que irte de tu casa con una pequeña maleta, ¿qué llevarías? Dice Diego Pinto de Cochabamba. Gracias, Cochabamba. Si tuvieras que irme de mi casa con algo, ¿qué llevaría? En tu maleta. En una sola maletita. Todo para cocinar. ¿No llevarías un instrumento? No. Llevaría <risa> todo para cocinar. ¿Te encanta cocinar? sí. sí. sí. <risa> y porque creo que la cocina y la composición son lo mismo realmente. Son cuestión de eh, proporciones y tiempos. ¿no? Yeah. Es exactamente lo mismo, cocinar que componer, porque hay que procesar proporciones en el tiempo, sea de ingredientes, sea de sonidos, de insumos, etc. Sí, mira, qué interesante y qué linda relación. Sí, ¿no? La cocina vamos con... a cocinar, me encanta. ¿Cuál es tu plato preferido? Bueno, hago varios. Eh, me queda muy bien el coco de pollo. Ah, mira, sí. con el perdón de los chuquisaqueños. <risa> ah, muy bien, muy bien. A ver, vamos con otra. ¿Hay alguna canción que te haga llorar cada que la escuchas? Rosario sí. Rojas de Chuquisaca, sí. justamente. Chiquitita de Ava. Chiquitita, dime por qué. Me hace llorar siempre. So, en inglés. Claro. En inglés. La original, ¿no? digamos. Esa canción tiene algo, desde la primera vez que la escuché. Hasta ahora que la escucho, me, no sé qué tiene, pero me horada. Me sí. Y, a ver, vámonos al otro lado. Una canción que te, que te emocione cada que la escuchas, que, que te aflore la alegría, la, las energías. Bueno, en el campo de la música contemporánea, Silvestre Revuelta es un compositor eh, mexicano del nacionalismo, de eh, eh, la primera mitad del siglo XX. Uh -huh. Tiene músicas de una potencia que me... ...estimulan al, al, altamente... primero ...se llama... ...una obra para orquesta grande... ...basada en un poema de Nicolás Guillén... ...Sense es mi adrenalina... Uh -huh. ...realmente... Tengo dos preguntitas... ...una que es de Carla... ...de Tarija... ...y también de Santa Cruz... ...Beatriz... ...las voy a juntar las dos... Uh -huh. ...dice... ...¿cuántas veces te han roto el corazón Sergio... ...y qué estarías dispuesto a hacer por amor? Muchas veces me han roto el corazón... ...por amor estoy dispuesto ...a, a amar... Amar incondicionalmente. Salud, has pasado muy bien nuestra, gracias, nuestro sector sí, de tertulia. Sergio. Sobresaliente. <risa> qué bien, <risa> qué, bien. Salud, qué interesante. La vida y también conocer un poquito más esos aspectos personales. Yo, yo hubiera imaginado que era un instrumento que te hubieras llevado en tu maleta, pero totalmente ingredientes para cocinar, pero con la relación que tú nos hacías, pues sí, interesante. Sí, tiene sentido. Tiene mucho tiene sentido. sentido. Pausa y volvemos con mucho más en Referentes, disfrutando aquí con mi invitado especial esta noche de sábado. Gracias por su sintonía. Nosotros continuamos con más en este programa de referentes. Le hacemos la invitación para que nos acompañe en nuestra plataforma. Estamos en Avia Yala Televisión en Vivo en Facebook y nuestra página oficial www.aviayala.tv.o Toda la programación completa. Así que ya tiene para poder acompañarnos y también continuar en este sábado viendo toda la producción que hemos preparado para este fin de semana. Ahora, Sergio... ...te cuento que tenemos otro sector... ...que se llama Bitácora... ...vamos a ir mostrándote... Eh, ...gracias a nuestra producción... ...diferentes imágenes... ...y nos vas a ir relatando... ...de qué se trata... ...cada uno de esos elementos... ...vamos con nuestra primera fotografía... ...por favor... ...aquí en referentes... ...Sergio, a ver, cuéntanos... ...bueno, esa es una fotografía... ...en Lima, Perú... ...mi padre yeah. era embajador... ...y nos... Eh, ...estamos en... ...en la misa... ...en un acto... ...seguramente oficial... Mi hermana Jaime Jimena, Prudencio, mi hermana parte, Jimena ¿verdad? está al lado. Mi padre Jaime, era Jaime Prudencio, fue académico del Derecho Internacional toda su vida en la Universidad Mayor de San Andrés. ¿Gabriela Bilbao tu madre? Gabriela Bilbao, mi madre, es hija de los Bilbao, de la Guerra del Chaco, de, de don Daniel Bilbao Rioja, que fue el jefe de la campaña médica en el Chaco. Esa foto eh, marca un poco eh, la... la la, la línea católica que marcaba mi familia, no de una manera eh, dogmática ni, ni ortodoxa, pero sí ¿No? Íbamos a la misa, ahí bueno, está la a religión, sí. con valores en tu familia, ¿no? sí. en esa línea, ¿no? ¿1965? 65, ¿Cierto? esa foto. Sí, estuve muy niño ahí. <risa> sí, sí, Sergio, imagínate. Vamos con la siguiente fotografía, de nuestro sector de Bitácora, junto a Sergio Prudencio. es, wow, a, es imagen. la foto de mi, de mi madre con los cinco hermanos, que se usó para el pasaporte, que, usamos, que usó mi madre para ir a Lima, justamente. Ay, ¿no? Ahí está, a la derecha, mi hermana... Dios la tenga en la gloria. Ana María, a la derecha, a la, al que le sigue arriba, José Luis, que también es músico, al centro estoy yo. Peinado al gusto de mi hermana mayor, debo decir. En ese pero momento, buen peinado. Para en la ese morra. momento los Beatles habían impuesto el peinado del cerquillo. Te iba a decir eso. Sí, sí, eso es. Y mi hermana no encontró Mucho mejor estilo de Beatles. Sí, mi hermana no encontró mejor cuerpo que el mío para peinarme a la manera de los Beatles. No, pero refachero. O sea, sí, ahí, sí. aquí sí. es estás? No, no, estoy muy bien. Y ahí luego mi, mi otro hermano Jaime, que también es músico. Los tres varones somos músicos en la familia. Abajo está Jimena, la, la hermana menor, y mi madre, Gabriela, que claro. nos dejó hace pocos años. ¿Los rasgos a quién le sacaste? ¿A tu papi o a tu mami? Han ido mutando. Sí. ¿no? Ahora creo parecerme más a mi padre, pero mayor, la mayor parte de mi vida he tenido más rasgos de, de mi madre, madre, Bilbao. Ah, mira. Vamos viendo la siguiente fotografía en este sector de Bitácora. Uy, ¿Qué haces por ahí, Esa Sergio? foto Cuéntame. es en Brasil en enero de 1980. Hoy, ¿Proyecto OEIN? Sí, yo llevé al, a los cursos latino, al décimo curso latinoamericano de música contemporánea, que se realizó en Brasil, eh, el proyecto de la OEIN, que lo venía engendrando, estaba claro. trabajándolo en la Universidad Mayor de San Andrés, e hice una exposición, ahí estoy haciendo una exposición de lo más atrevidamente, eh, pero me, dio, me devolvió muchos estímulos como para estar mira. convencido de qué es lo que había que hacer mira no además se nota tu seguridad todo conocías muy bien el tema te apasiona sí, obviamente, obviamente estaba proyecto. completamente apasionado por el tema pero claro ese, ese contexto latinoamericano de la música contemporánea, donde habían grandes personalidades, me dio el impulso definitivo. ¿Estabas de nerviosa Estaba, estaba temblaba de miedo, por supuesto que sí, porque además estaba... Ahí estaba explicando la estructura rítmica de los, de los sicus de Italaque, Uy. como un referente, digamos, ¿no? Bien. Entonces me estaba metiendo en profundidades, yo solo no sé cómo sobreviví. <risa> <risa> Muy bien. Pero ahora vamos a ver la siguiente fotografía. Siete años después... Sí. Igual con el proyecto EIN sí. 1987. Sí, esa es, una, esa es una foto muy linda. Ya arte. de director. Sí, pero además te quiero hacer caer en cuenta quiénes estaban en esa orquesta. Fíjate, el que está, el primero a mi izquierda es César Junaro. ¡Wow! A la derecha, contando uno, dos, tres, cuatro, cinco, es el papirri. Ah, mira, está el papirri ahí. Él, exactamente. Ah, ya, ya lo, ya lo Él tocaba vi. en la orquesta. Sí. Ya lo encontré. Eh, bueno, podría identificar a varios que han hecho carreras eh, carrera. Ha sido musical. de muchos igual sí. han estado aquí en el programa y han estado sí. sentados donde vos. sí, sí. Bueno, a César le debo mucho. César tuvo un gran compromiso con este proyecto desde el origen. ¿no? Manuel eh, fue parte de la orquesta en un uh -huh. momento también Siempre con un gran desempeño, él es un gran músico Los dos son grandes músicos a ver, ¿no? aquí Papirri tiene su programa Y la producción uh -huh. me dice, a ver, queremos conocer Él es Papirri si me pueden acercar la cámara aquí Vamos a acercar un poquito la fotografía Mire, claro, sin duda la cabellera Sigue siendo la misma Sigue siendo la misma, ¿no? Sí. A ver, eh, Junaro, ¿cuál, cuál es? Junaro es Por el este primero de la ya. izquierda de lentes, el, el César, Junaro, claro, César Junaro, que ya había hecho Sabia, acá, era sabia Nueva, era ya un músico claro. de mucha trayectoria, una gran personalidad. Un poco más? más arriba está Filemón Quispe, acá, el, Filemón, el Quispe, Filemón Quispe, que es un musicólogo que ha hecho estudios importantes sí, sobre las escenas Mollo, eh, que ahora tiene una vida propia en el campo del claro, turismo, mira. también la composición... En uh -huh. fin, delante mío con bigotes está el Rolito Costa. Rolo Rolando Costa. Rolando Costa, hijo del doctor Costa. Lamentablemente ha fallecido este compañero. Uh -huh. eh, en fin, tenemos? hay así. Varios. Entonces, ha sido una ¿no? institución por la que han, ha pasado muchísima gente. Mira, qué lindo, qué lindo recordar aquello, ¿no? Oh. Esta fotografía. Esta fotografía es nada menos que con Daniel Viglietti, el, el, el, el trovador mayor del Uruguay. Claro. Es 2015. 2015, eh, pocos años antes de, de su muerte. Pero él tuvo la generosidad de invitarme para hacer un programa de radio. Él hacía radio y me invitó y me hizo una entrevista larga, como de dos horas. Con ah. una profundidad extraordinaria, claro. pasando ejemplos musicales, etc. ¿no? Y yo aproveché de contarle que yo había crecido al influjo de su música, ¿no? que yo había dejado sí. de ser niño, <risas> gracias a él de muchas maneras, y en que, el pero, buen sentido. Pero qué lindo tener ese, ese reencuentro. Sí, sí, de, es, es, y además de decirle a, la, a quien admiraba sí, a su niño, decirle de frente, sí, un, aquello es. Un maestro que, que tengo en el corazón hasta ahora. Regalo muy grande. Me conmueve ¿no? esa foto. Sí. Claro. Moss. ¿Y James sí, so, esto es en Buenos Aires, el año 97, cuando salíamos por primera vez con la Orquesta Experimental de Instrumentos Nativos y, y tocamos en, en Buenos Aires un concierto uh, en el marco de un festival que se llamaba Experimenta 97, donde m, tuve el privilegio de encontrarme nada menos que con James Tinney a mi izquierda, a la derecha de la fotografía, es un compositor norteamericano muy importante, de la vanguardia de la segunda mitad del siglo XX, ya fallecido. Y eh, Moss, no me acuerdo, creo que se llamaba Edward Moss, un compositor muy eh, relacionado a la corriente minimalista de, de la claro. composición, es decir, son dos grandes personalidades de la música contemporánea, Qué lindo con recuerdo. quienes me encontré en Buenos Aires. Compos y que además se llevaron una impresión muy, muy grata, muy favorable la orquesta como propuesta. Claro, ¿no? Sin duda. Bueno, querido Sergio, nosotros tenemos preparado, la producción ha preparado un video para la cual queremos que también puedas ver y apreciar en esta sorpresa que te damos en el programa. Que no sean demasiado intensas esas sorpresas. <risa> Adelante. Hola, mi nombre es Fernanda Prudencio, soy hija de Sergio Prudencio, la número 3. Y bueno, a ver, eh, me preguntan qué es lo que me recuerda a mi papá o los recuerdos más lindos que teníamos con mi papá. Son pues, obviamente muchos, pero yo creo que una de las principales cosas es, ¿no? Para mí es una persona, él es una persona muy meticulosa, muy introvertido, eh, pero muy, muy sabia. ¿no? Él está siempre, ella ha estado siempre en su mundo, en su burbuja, en su, en su pasión, eh, de muy, es una persona de muy pocas palabras, eh, pero que al mismo tiempo transmite ¿no? y nos ha transmitido mucho a través de su propio arte, a través de su música, a través de su poesía, no tanto así de su, de su retórica como tal o de, o, o de su hable lenguaje como tal, sino más así como de su arte, como, como que hasta ahora lo seguimos descubriendo y entendiendo a al leerlo y escucharlo más que al hablar con, como tal con él y siempre ha sido así desde que somos chicos aprende, aprender mucho de él, de, esa, de ese arte y de esa pasión que él tiene hacia el arte, ¿no? Eh, entonces él pues se comunica con otro lenguaje y creo que eso es una de las cosas más fascinantes que tengo presente yo de él eh, Él pues para mí, mi papá siempre, siempre ha sido como un ídolo, ¿no? como un ícono Um, y, y eso a mí me ha empujado mucho a hacer lo, lo que soy, a vivir la vida de, de manera apasionada a vivir la vida sabiendo que uno tiene que meterle duro para conseguir lo que uno quiere y llegar alto también ¿no? entonces siempre mi papá con esa presencia tan fuerte nos ha empujado y nos ha motivado mucho a dar lo mejor de nosotros yo siempre doy lo mejor de mí para poder llegar a lo más alto ¿no? porque es como que la, la, la influencia que hemos tenido nosotros de él, al ser una persona como muy, muy reconocida conocida, muy talentosa, muy genia, ¿no? entonces pues estás en, esa, en ese crecimiento y en esa motivación constante de, de alcanzar a ser una persona como él también. Eh, y bueno, otro, otro, como me, un recuerdo y una memoria hasta el día de hoy muy fuerte, no es como el, el amor que mi papá tiene hacia Bolivia y hacia la cultura de Bolivia, mi papá es, es y siempre ha sido un luchador y amante, amante de Bolivia y nos ha enseñado a, a, pues, a responder mucho a los abrazos ¿no? y a las enseñanzas de nuestro país, que eso es muy, muy valioso. Eh, sobre todo en una edad cuando uno es más, más, más adolescente, ¿no? como que estás viendo siempre en otras direcciones y, y un poco salir de ahí como tal, entonces él nos ha ayudado como a volver a entrar y volver a apreciar lo que tenemos como, como cultura, como país. ¿no? Yo siempre he visto a él como este... Siempre él ha estado como muy conectado con la cultura aymara sobre todo, aprendiendo mucho de su cultura, respetando mucho esa cultura, ¿no? Y, y, y pues él ha sido como, es lo que es, gracias a ese conocimiento y a esas enseñanzas que ha tenido él de su propia de su propio país y de su propia gente. Entonces yo creo que él ha tratado de transmitir un poco eh, pues lo mismo hacia nosotros ¿no? y de, de querer amar a nuestro país al mismo nivel en que él lo ha amado. Entonces, pues si, si bien yo no vivo ahí ahora en estos momentos, para mí eh, el deseo de volver y emprender allá sigue siendo uno de mis de, de mis metas más grandes, ¿no? ¡Qué lindas palabras! Sí, muy lindas Fernanda, Le agradezco, estoy conmovido. ¡Qué, qué linda sorpresa, ¿no? Mm. Te dije, te dije, y me gusta mucho las palabras, bueno igual, ¿no? Ignacio, Sebastián, y Leonardo, Gabriela, pero... Eh, decía, ¿no? Mi papá muy sabio, hemos aprendido a leer y a escucharlo a través de su arte. Y sí, yo me recordaba eso, lo que te decía al inicio, sí. tras cuando te pregunté si Fernanda era o no eh, la compañera que había conocido. Además de hermosa Fernanda, yo llegué, me acuerdo, a la universidad y me quedé, pues, así, sí. pletóricamente, ¿no? Por, por todo lo que era ella. Sí. Y verla ahora, y ella en una, en una clase, recuerdo, habló de ti, ¿no? Por el tema que estábamos viendo, no me acuerdo, no sé qué... ¿En qué materia era? Creo con el Guillermo Medrano de cine y ella dijo, ¿no? Mi papá, y explicó un poquito algo de lo que tú hacías, ¿no? Y ahora muchos años de ver esas palabras que te sí, dicen, Sí, ¿no? me siento muy orgulloso, muy, muy emocionado, muy honrado pero nunca he querido ser un peso para ellos, por eso he respetado su individualidad, su camino, que no sea yo un factor de coerción para ellos, sino un factor de motivación, que es cosa diferente. ¿no? Lo único que he tratado de mostrarles es mi coherencia con las cosas que pienso y, y cómo las vivo, y efectivamente no soy muy comunicativo, en todo caso mi comunicación va a través de o la música o la poesía, no, no es efectivamente tan Bien. directa como Fernanda, es Fernanda <risa> Como lo hizo en el sí, video. Sí, sí, ¿no? Así. Entonces ahí me, me, me maravilla como ella tiene la sensibilidad de entender y de, re, de respetar mi naturaleza, como lo hacen todos mis hijos realmente. Claro. Nos vamos a ir a una pausa... Y volvemos ya casi en la recta final para seguir disfrutando un poquito más de Sergio Prudencio en esta edición de Referentes en Avia Yala Televisión. ¿Cómo te sientes? ¿Bien? Me siento bien, muy a gusto, muy a gusto. Qué bueno, Gracias. eso es lo más importante. Pausa y volvemos con mucho más. Nosotros continuamos ya en la recta final de referentes. Qué rápido pasa el tiempo cuando disfrutamos de nuestros invitados y estoy seguro que ustedes en casa de la misma manera están disfrutando de esta edición del programa y por eso agradecemos cada uno de los mensajes que nos hacen llegar en nuestra página web y también en las redes sociales cuando después de haber emitido el programa ustedes siguen comentando sobre nuestros invitados. Gracias a ustedes, lo hacemos con pasión y con mucho cariño para nuestra audiencia. Bueno, Sergio, ya finalizando todo este cúmulo de emoción que hemos tenido en el programa. Muy interesante, ¿no? Sí, sí, absolutamente. Sergio, ¿qué mensaje le quieres dejar al mundo? Eh, ninguno, realmente. Quiero seguir aprendiendo del mundo, al contrario, quiero seguir eh, teniendo, quiero no perder la sensibilidad de aprender del mundo, de... de de las culturas, de los otros seres humanos, de la naturaleza. Quiero no perder la sensibilidad de estar conectado con todas esas nutrientes que son las que me dan mensajes a mí, al contrario, no me siento ni en la capacidad ni en el derecho de darle mensajes a nadie, salvo los de mi música, los de mi poesía, mi arte, que son eh, mensajes a, a, al que quiera recibir finalmente, ¿no? son más testimonios de, un, de una manera de concebir la vida que mensajes propiamente tal en el orden retórico bajo tu experiencia, las nuevas generaciones que también hay gente que le gusta muchísimo componer cuál sería ese camino, ese lineamiento que tú les puedes decir con todo lo que tú has vivido, ¿no? con las luces y sombras porque no es, no es no. fácil llegar a donde tú ya estás sí, yo les diría que sean consecuentes con, los, con lo que creen y con lo que son esencialmente. Que no utilicen el arte ni la música a, a, a, a, con fines eh, eh, egocéntricos, individualistas, sino con, con el fin de representar lo que esencialmente son y piensan. Eso humildemente me animaría a recomendar. Si fueras una nota musical, ¿cuál serías? A ver, en todo el, tenemos el pentagrama ahí, ¿cuál serías? Sería un acorde, un acorde, no una nota, la, la es nota. decir, un conjunto Porque, de notas. ¿Para la gente cuál sería la, una la nota diferencia? es un tono solito, un acorde son varios sonando simultáneamente, esa es la diferencia. Entonces no. yo escojo ser un acorde menor y en particular el acorde de fa menor, <risa> perdón <risa> la abstracción, pero si me haces la pregunta... ¿Pero por qué? A ver si lo... Por su dramatismo, por su interioridad, uh -huh. por su... Por su, por su soledad también sí, es decir soy más de la música triste lenta dramática sí prefiero eso que, que, que Celia Cruz no, no. digamos Muy bien. con todo el respeto claro, Celia sin duda, sin duda. qué le agradeces a la vida Sergio bueno la vida misma no vivir es un privilegio es, uh -huh. eh, estar es un manifiesto hoy en día realmente y creo que eh, todo lo que la vida entraña, en, en mi caso, es para arrodillarse y agradecer el haber tenido los padres que he tenido, que me engendraron, que me dieron la vida, los valores, la familia, mis hermanos, mi entorno social, la maravillosa ciudad en la que he nacido. Nacer en La Paz claro. es realmente un privilegio. no Ser hijo de esta montaña es un privilegio, eh, recibir el amor que recibo. De, de muchas fuentes, eh, actualmente me, me, me llena de gratitud simplemente. No, y sin duda, y los que no hemos nacido aquí en La Paz disfrutamos y agradecemos muchísimo estar aquí en esta hermosa ciudad. Ya casi para cerrar, Sergio, eh, ¿cómo le llamarías a la composición de tu vida? Nombre. Si tuvieras que agarrar toda tu vida, componerla, ah. ¿qué nombre le pondrías a esa composición que refleja tu vida? Eh, una, un título que ya tiene una obra mía que se me viene a, actualmente a la memoria Solar Solar por la evocación de la palabra que se refiere al sol que se refiere indirectamente a la solitud eh, la fonética de la palabra ...me representa y engloba muchas otras representaciones... ...de las que está hecha mi música también. Muchísimas gracias Sergio... ...por haber compartido 60 minutos con nosotros... ...no tenemos tiempo para más... ...nos hubiera gustado seguir conversando contigo... ...pero espero que la hayas pasado muy bien sí, en este programa. Oscar realmente... ...Oscar muchísimas gracias... ...eres un gran periodista, muy profesional... Gracias. ...hay que saber... Uh, ...cómo llegar a la, a la fibra interior... ...de un entrevistado y en ese sentido... No me has dejado salida y en, aprecio el trabajo que has hecho. Haber podido tocar contigo temas sensibles en general, eh, me ha servido mucho y espero que le sirva a la audiencia que tú estás formando a través de referentes. Felicitaciones gracias. y gracias, Oscar. Y como tú dirías, como un director, no somos solos nosotros. Eh, hay una gran orquesta acá, que es toda la producción y toda la gente que a hace posible A todos ellos mi agradecimiento este y, y respeto. Gracias, Sergio. Oscar, hasta el próximo vino. Hasta el próximo vino. Te tomo la palabra. De esta manera estuvo con nosotros Sergio Prudencio, músico, compositor y diríamos, el sinónimo de arte en persona. Gracias por habernos acompañado. Si Dios lo permite, será hasta el próximo sábado a las 19 horas con otro referente de nuestra sociedad. Adiós, Bolivia. Nos vemos.